qué va a pasar con el dólar, ¿no? Si vas a poder seguir comprando los 200 dólares o si va a aumentar el dólar. Seguramente vos querés saber eso. Quédate unos minutos que te cuento. Primero, qué tiene que ver con el riesgo país. Sí. ¿Qué es el riesgo país? Es una tasa de interés, una tasa de retorno del valor de recupero. que haya bajado ayer, chicos, de 2.100 puntos a 1.100 puntos? O sea, bajó ayer solo un 56%. Quiere decir que Argentina va a pagar, que los inversores internacionales creen la República Argentina. Ah. Las personas creen en el peso. Ahora, también el dólar. Acá tengo la brecha, te voy a contar a vos para que sepas qué va a pasar. El dólar es competitivo. El salario en dólares es barato. No puede ser más barato. No se puede devaluar más el peso. Una cuestión, Fabián. Si realmente esta medida fuera mala... El dólar estaba antes de ayer 130 pesos. Si el 35%, que es una medida impositiva, que lo podés descargar de impuestos, o sea que el dólar no aumentó, sino que es una medida de retención impositiva. Si hubiese pasado la informalidad, sería mucho más que 145. Y siempre sabemos que los mercados... un par de días. O sea que yo creo que incluso puede bajar el tipo de cambio, ojalá así sea, bueno. porque apuesto yo quiero que los argentinos apuesten al plazo fijo, apuesten al peso sí, pero y voy no, a no yo, yo por te, eso. Te, te apoyo y apoyo sí. tu postura optimista, sí, también, está bueno. Eh. El mercado financiero ya no quiere dólares, quiere renovar deuda en pesos por eso, insisto. El dólar no va a seguir aumentando, Argentina quedó con el gobierno anterior en default selectivo y Standard Poor's cambió a triple C. ¿Qué quiere decir eso? Ya el mercado internacional que nos presta en pesos... Y en dólares ya está eligiendo prestarnos en pesos porque ve que la economía argentina, insisto, el ministro Martín Guzmán, el secretario de Finanzas Diego Pastorre, están está manejando muy bien la economía. Y no lo digo eso porque, bueno, creo en este gobierno, creo en el país. No lo digo solamente por eso. Lo digo porque son las señales económicas que marca el mercado. Y está bueno decírselo a la gente al momento que viste me pregunta che, Juan, ¿qué hago? ¿Compro dólares o hago un plazo fijo? Bueno, yo le tengo que decir que el dólar no va a aumentar. <laughs> I can't see there's anything very funny about it.